¿Quién eres y de dónde eres? Bueno, mi nombre es Chari Ilú y yo soy de Buenos Aires, Argentina. Eh, estudié Bellas Artes y trabajé durante muchos años como docente de, de plástica eh, paralelamente con mi trabajo artístico. Eh, me formé en la Escuela de Bellas Artes y en el taller del escultor eh, Juan Mafi. Cuéntanos un poco sobre tu práctica. ¿A qué te dedicas? Eh, en este momento, desde hace más o menos dos años, empecé a trabajar con una técnica eh, de collage, eh, cosa que antes no había hecho. Siempre trabajé de una forma muy académica, con modelo vivo eh, y haciendo escultura, pero desde que empezó la pandemia con la imposibilidad de salir de casa y de conseguir materiales, empecé a buscar eh, lo que tenía a mano. Eh, y lo que tenía a mano eh, eran cartones, telas, botones, cintas que había guardado durante mucho tiempo y que nunca les daba utilidad. Eh, y la pandemia me hizo redescubrir y resignificar eh, esos objetos que tenía y que no sabía que tenía. Así que empecé a trabajar con el collage, también estuve eh, utilizando dibujos viejos que tenía, que los fui retomando y transformando para realizar obras nuevas. ¿Cómo lo haces? En general, como decía antes, eh, parto de los objetos que tengo a mi disposición, pero también puede pasar que tengo alguna idea eh, de, algún, de algo que quiero representar eh, y entonces, eh, la boceto eh, y con ello comienzo el trabajo eh, y también tratando de utilizar los materiales que tengo pero eh, realizando esa idea que tengo en la cabeza. ¿Cuándo empezaste? Bueno, hace muchos años eh, estudié Bellas Artes eh, Nunca abandoné la práctica artística paralelamente con la docencia eh, y bueno, como decía antes también, eh, la, esta etapa de collage la comencé con la pandemia. Anteriormente hice escultura en distintos materiales, eh, pero ahora en este momento no, estoy empezando a hacer objetos tridimensionales, pero todavía no volví a hacer escultura. ¿Quién o qué inspira tu práctica? Bueno, en general y desde siempre, desde el comienzo de mi carrera artística, eh, siempre me inspiró eh, las cosas que me emocionaban, eh, lo que sucedía a mi alrededor, lo que me sucedía a mí, las cosas que me conmovían. Eh, bueno, en este momento justamente eh, la pandemia fue un golpe muy, muy fuerte a nivel emocional, entonces me puse a trabajar con esos, con esos temas el tema del encierro, el tema de la incertidumbre el tema de la muerte, los miedos pero siempre, repito, me sentí como inspirada por, por tratar de reflejar lo que sentía o lo que vivía, lo que sentía que pasaba a mi alrededor en general y en el, y en el mundo también ¿Qué expondrás en Clash 2022? Bueno, en Clash justamente voy a exponer eh, uno de los primeros trabajos que inicié con la pandemia, eh, que es un collage, es un tríptico eh, que fue inspirado en realidad en un verso de la Divina Comedia eh, de Dante Alighieri eh, que dice, en el medio del camino de nuestras vidas nos encontramos en una selva oscura. Fue una sensación que yo tuve cuando empezó la pandemia, de que nos encontrábamos en una selva oscura, porque la incertidumbre, los miedos, el desconocimiento de no saber qué era lo que estaba pasando. Y bueno, justamente ese trabajo está hecho con lo que... El... Los cartones que tenía a mano, con bolsas de residuos, con papeles viejos, con dibujos que tenía guardados y que fui modificando. Eh, botones, pedazos de papeles que fui trabajando, tiniéndolos con café, con, con té, eh, con algunas pinturas que tenía, cintas, con todo lo que encontré eh, bueno, me parecía que reflejaba... Eh, este trabajo es muy importante para mí porque fue el inicio de toda una forma de trabajar eh, y el descubrimiento de, de una técnica y una imagen personal. ¿Cómo se relaciona con el tema de Clash? Bueno, justamente eh, fue un choque que se produjo en nuestras vidas una bisagra, un cambio, algo distinto, eh, el tema de la pandemia. Eh, y bueno, por eso me pareció eh, adecuado presentar este trabajo en particular, que habla un poco sobre eso, ¿no? sobre los distintos destinos que puede tener el ser humano, eh, en los cuales están el paraíso, el purgatorio y el infierno. ¿Por qué solicitaste Clash 2022? Me pareció muy interesante poder eh, dar a conocer mi arte en un festival abierto a todos eh, y aprovechando, digamos, esta virtualidad y esta posibilidad de conectarnos con el mundo que tenemos eh, a través de internet, eh, Bueno, poder llegar a distintos lados. Eh, así que desde Argentina eh, me presento eh, para que puedan ver mi obra quien quiera verla, ojalá que la disfruten y que los pueda emocionar ¿Dónde puede la gente saber más? Bueno, yo tengo mi sitio web eh, y también tengo eh, en Instagram una página donde ahí están mis trabajos Gracias